Bueno, entonces, eh, este comentario viene a ser la ratificación de un comentario que yo hice casualmente la semana pasada. Y viene a demostrar por qué este programa en términos de dar en el clavo es número uno, no porque lo diga Omar Peralta. Por ejemplo, ustedes recuerdan que yo hablé de, del senador de Elías Piña del PLD, que había recibido lluvia de crítica. Recuerdo que el gigante, un gran televidente y amigo de este programa, eh, alabó el programa por el tipo de comentario que estábamos haciendo. ¿A qué se refería? Ese comentario yo lo realicé porque ese señor había salido con la pachotada, con el disparate y el galloloquismo de que las inversiones extranjeras se iban a alejar de la República Dominicana porque de que supuestamente, según ese genio de la política, que es el senador Iván Lorenzo de Lía Piña, el gobierno estaba de que con una persecución de los antiguos funcionarios danilistas, un grupo de corruptos que la sociedad estaba clamando para que fueran sometidos a la acción de la justicia, para que no hubiera impunidad. Ustedes recuerdan lo que ven siempre en el programa, que ese fue un tema que se trató acá. ¿Y qué resultó? Resultó que un informe del Departamento de Estado norteamericano, donde dice que... Hay inversión, y yo hablé de los inversionistas que se quejaban y hablé incluso de que en una ocasión el embajador inglés, ustedes lo no van a recordar eso, se quejó de que a los inversionistas ingleses que venían aquí les retrasaban los proyectos a, argumentando muchísimos trámites burocráticos que no eran más que darle larga para que se manifestaran en términos económicos la famosa corrupción, ustedes lo recuerdan, pues ahora ese informe ratifica y dice que aquí los inversionistas están atemorizados y estuvieron atemorizados desde el gobierno pasado, porque hay que decirlo que ayer también salió una publicación donde coloca al país, República Dominicana, como el país que más avanzado, Avanzó tres puntos, de 13 al 10, en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque quiera uno o no, uno no puede ser mequino. Luis Abinader prometió y ha cumplido con su responsabilidad y su promesa de tener un ministerio público independiente y responsable que ha estado persiguiendo corruptos, fundamentalmente de la administración pasada, que es donde mayor escándalo se han producido, con la vigilancia de que los corruptos que puedan aparecer en este gobierno también se han perseguido, que no haya impunidad, que nada más la, la corrupción no se persiga de un solo lado, ahora, Ciertamente, la queja, la queja del Departamento de Estado y la queja del de propio embajador del de Reino Unido era con los funcionarios del gobierno pasado, que era lo que le, le, le, le hacían la vida imposible a muchísimos proyectos. Y dijeron que. Y ahí yo tengo que decir que este gobierno ha incumplido porque ingenieros que han construido muchísimas escuelas y que tienen varios años que entregaron esas escuelas y que el otro día hicieron una manifestación frente a educación esta semana porque le deben y no le pagan y eso lo recoge el informe del Departamento de Estado porque esas escuelas fueron rifadas que fue de las pocas cosas que uno puede decir que hizo bien el gobierno de Danilo Medina, ahí se sacaron escuelas PRMista, PRDistas, reformistas, PLDistas y gente que no eran políticos, muchísimos se sacaron escuelas, entonces el gobierno está en la obligación de esa gente que terminaron esa escuela de pagarle, de pagarle, Claro que tiene que pagarle por lo que se denomina la continuidad del Estado. Entonces, pero ustedes ven cómo viene ese informe a robustecer el comentario que nosotros hicimos de que en vez de hacerle daño a la inversión extranjera, la lucha contra la corrupción, lo que le hace bien, porque cuando hayan garantías jurídicas, cuando se persigue y se castilla al corrupto que le quiere poner trabas a un inversionista, las inversiones extranjeras van a fluir y una gente que quiera hacer una inversión en República Dominicana cuando vea que se le resuelve rápido y que no hay un maldito funcionario tratando de extorsionarlo, la inversión va a aumentar de manera vertiginosa y yo lo dije en ese comentario y este informe, lo que viene es a darme la razón en ese comentario que en ese momento nosotros hicimos. De modo que nosotros, eh, nosotros eh, estamos, estamos muy contentos porque eh, una vez más vemos que tema que nosotros tratamos acá y que lo hemos tratado en otra dimensión, luego este.. Se, se comprueba que uno está en, en, en lo correcto. Eh, miren esto, por ejemplo. Eh, vamos a ver este pequeño articulito. Ahí está Leonel Fernández. Leonel, eh, Johnny Ventura era muy amigo de Leonel, hay que decirlo. Johnny Ventura y Leonel... Y, y fue, y Johnny Ventura eh, libró una gran batalla yendo al Congreso uh -huh. cuando cuando Danilo quería modificar la constitución para reelegirse. Eh, que hasta los hijos le, le, le, le, le protestaron a Johnny porque pensaban que ahí era que se iba a morir Johnny. Protestaron en el Congreso para que Danilo, Danilo no, no tratara de modificar la constitución. Y en esa multitud, sí. Eh, Miren otro comentario, que también viene a demostrar. Estos dos comentarios, usted lo puede ver en las redes de Telenor, en Facebook y, y, y los dos. Este, este que pasó y este que estamos a continuación. Este fue un comentario que yo hice ya hace varios días sobre el poderío de China, sobre los Estados Unidos, la grandeza de China, el avance comercial de China, el avance económico, el avance tecnológico de China. ¿Usted recuerda eso, men? Mira lo que dice Ramón Colombo a propósito de una declaración que dio en el día de ayer el presidente de México, José Manuel López Obrador, sobre el avance de China. Oigan esto, mírenlo aquí. Eh, ojo al gato Mírenlo ahí eh, eh, El artículo eh, men. Ojo al gato Mírenlo ahí Lo está viendo Mira lo que dice ese, ese señor En ese articulito Que viene a confirmar Otro análisis que nosotros hicimos En este programa Sobre el avance de China Mira lo que él dice aquí Ojo al gato López Obrador, presidente de México, ha dicho que mientras hoy China domina 12.2% del mercado mundial, Estados Unidos solo ocupa el 9.5%, es decir, que China le pasó. Cuando apenas 30 años atrás la participación de China era de 1.3%, y la de Estados Unidos de 12.4%. Con esta tendencia, dice López Obrador, para el 2051 China dominaría el 64.8% del mercado mundial y Estados Unidos entre un 4% y un 10%, lo cual además de una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esta disparidad con el uso de la fuerza, lo que nos pondría en peligro a todos. No me extrañaría que en la secuela empiecen a enseñar mandarín. Eh, Colombo dice lo del mandarín, que es el idioma chino, por lo mucho que está influyendo China en el mundo. Ustedes recuerdan que yo tengo tiempo hablando de eso. En este programa, que he hecho varios comentarios. Del avance en términos comercial, económico, de producción, tecnológico de China. ¿Cómo le lleva la milla a Estados Unidos? Entonces, es para que ustedes vean que por eso es que este programa, lo digo sin jactancia, porque no puedo ser jactancioso, pero cuánta coincidencia que nosotros hoy decimos, por ejemplo, una cosa y a los dos o tres días vienen y nos confirman. O otro dice lo que nosotros ya he hemos estado diciendo en este momento.